Nuestra sociedad reconoce el sufrimiento de un animal tras los barrotes de una protectora, pero no así en la vitrina de una tienda. Y sin embargo, la gran mayoría de esos animales pasan por un terrible circuito comercial. La denuncia contra la cadena de venta de animales Mr. Wow, por la que la empresa ya ha sido sancionada, forma parte de una campaña mucho más amplia de la asociación Libera. Uno de sus objetivos principales es que los centros de venta acaben por reconvertirse en centros de adopción, algo que ya es realidad en otros países. Los siguientes testimonios son solo algunos ejemplos del sufrimiento de los afectados por el oscuro negocio de compraventa de animales.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 y eh, vamos veure un labrador, petitó que estaba muy tranquilo, eh, nos vamos enamorar del gos, nos va ell a elegir de nosotros realmente y bueno, vam decidir comprar lo comprarlo. Eh, claro, la nuestra hija encantada de tener un gos a casa, además un cadell, muy maco, pero al cap de cuatro días de tenerlo a casa, cuando a més a més había de començar la sociabilización, sortir al carrer y començar a disfrutar una mica de tener el gos,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 Que rapidísimamente llamáramos a urgencia, o sea, teléfono de veterinario de urgencias y la lleváramos. Bueno, me quedé un poco extrañada porque digo, no sé, constipado. Antes planteamos la compra de un gos y vivimos ratas a Barcelona, vayamos las tiendas de Mr. Wow, son unas tiendas espectacularmente bien montadas, a un empaque perfecto, a una apariencia real. Y ahora en sus ratas que no hay bien un gos ni que el sector, saco, pues vendí que. Pues antes, una toda la confianza, compré un gos allá. Ahora ven a el Brus, un gos en 5 va antes eh, van a cantar, las primeras que eran van a ser brutales, y antes la a ver a casa. En el puente de la Purísima, de ahora a dos años, eh, compré un gato persa en, en Mr. Wow, con la idea de que acompañara una gatita que yo ya tenía y que sé que había quedado muy sola al morir mi padre. Para mi cumpleaños me, regalo, me regalaron una cobaya que se llama Bichobola. Bueno, se llamaba Bichobola.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 En principio no, no creo que sigui res, digo, bueno, pues igual majesto, igual solo durante un cop, bueno, seguí importando al pipicán. Y de cop y volta un día es para en sec, y ya no corre, camina le costa mol, y antes comencem a preocupar. Están hablando de un amb en 6 meses. Le hacen una radiografía y tenía una displasia de cadera, a las dos caderas, a un nivel muy elevado, Sobre todo la banda derecha,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 le estaba creciendo en forma de arco, por eso tenías que caminar, que aparte de la displace, tenías que caminar tan raro, y aparte veías que cada vez, cada vez que crecía el perro iba sufriendo más. Y el veterinario una vegada el barra revisar, de seguida va a decir que lo temía mucho, pero que, que debía ser parvovirus. Tres meses va a estar ingresado, eh, a, el punto de inflexión de que va se sin anticossos el día 31 de desembre.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 El tracte va ser pèssim des de que quan vaig trocar la persona responsable, que es lo que només n'hi ha una. estaba de vacances, ens haviem las fins que tornés, no ens havia ninguno, Ven tornar a insistir, vam quedar amb una tercera persona. Ens ven, a tenir que fer fest, festa de la feina, em vaig presentar que dia Mr. Wow. La persona no hi era porque no sabían recordar. Ens va deixar ya tirar, com si fos un alto doméstico, el, ven aquí, porta. L.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 fue vernos y dejar de respirar, murió. No se va curar porque no se ha curado nunca. Si el parvovirus lo que ha fet es destruir el sistema, eh, sistema digestivo y li, li ha afectat molt el sistema inmunitario. El costo va ser muy elevat, pero va ser pitjor el cost anímic, porque, claro, nosotros vamos agafar el gos en un momento en que emocionalmente estábamos molt débiles y la situación va rebentar completamente este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 vendrá los despres o cuatriplicando el preu que els que ha costat no durará cap tipo de apoyo ni ni, ni sobre todo sansipla, no porque compras un te digo que has comprado un, un estri entonces eso a mí me em crea un moral un un enfado y una vergüenza brutal si es que los seres vivos están completamente desprotegidos legalmente es increíble el vacío que tiene lo primero que tenemos claro es que mañana hay més comprar en un gos vamos a adoptar la segona que tenim sal adoptar uh